Un Everesting es básicamente un reto. Hay que sumar un, el desnivel positivo que tiene el Everest, que son 8.848 metros. Entonces, de acuerdo uno coge un puerto y de acuerdo a ese puerto, pues hay que subir X número de veces. En mi caso lo hicimos en Patios. Fueron 24 subidas, 23 horas eh, y bueno, las cifras de eso en calorías, en distancia son... Son importantes, la cantidad de cosas que uno alcanza a pensar, si uno se pone a escuchar música, si no. Como que hay muchos pensamientos cruzados porque uno se empieza como a desesperar, a hacer un conteo regresivo de faltan ocho, faltan siete, faltan seis. Uno nunca realmente está entrenado para hacer una cosa de eso Es un momento donde pesa más la cabeza que las piernas. Es algo que uno no, no llega a probar, uno simplemente lo hace y se termina. Eso no, no hay puntos intermedios en un everesting, entonces tener decisión y, y, y para arriba.